Después de tanto quererte en la vida, hoy sigo viviendo sin fe. Sin Mi teléfono, no, no, no. Busco. Pero el tiempo se encarga de todo y si el pobre nido se llega a caer. Suerte, tirana, porque me más. A ti te gusta verme padecer. Pero Se sube, se vuelve Tu suerte tirarás, porque me mata. A ti te gusta verme padecer. Pero la vida de muchas vueltas, y aquel que sube se vuelve a caer. que me agobia en donde si hayas muerte ¿a dónde estás yeah. cero negro dame tu sombra para ocultarme y poder llorar bravo bravo